La midió y todo, me la dio a Mira, si no es tan malo, no voy a quedar qué? No voy a No voy a quedar cola. coja. ¿A lo que que tú sabes que el barco tiene la lo primero que sabes. Está mirando al fuego, ahí está mi sacana. ¿Qué va a hacer? que el El que fue que murió hace poco. El tío que de su